papa francisco recuerda con cariño a maradona lo mantiene en sus oraciones el papa mantuvo en sus oraciones al futbolista desde que conoció sobre su salud en las últimas semanas informó el vaticano en el sitio de la organización clerical calificaron a maradona como el poeta del fútbol tras la muerte de Diego Armando Maradona este 25 de noviembre en Argentina, el Papa Francisco reaccionó a la noticia al indicar que lo recuerda con afecto y lo mantiene en sus oraciones, de acuerdo con el Vaticano. El Papa fue informado de la muerte de Diego Maradona, recuerda con cariño las veces que se reunió con él en estos últimos años y lo recuerda en sus oraciones, como lo hizo en los últimos días cuando fue informado de su condición, dijo el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni. Te recomendamos. Se reunió varias veces en el Vaticano con Francisco, luego de que él también argentino fue elegido en 2013 como el primer Papa de América Latina. El sitio nuevo oficial Vatican News publicó una historia de la muerte de Maradona en su portada con un titular en el que calificó al argentino como el poeta del fútbol. Fue un jugador extraordinario pero un hombre frágil, sostuvo en alusión a su lucha contra las drogas. Maradona viajó a Roma varias veces para participar en algunos juegos benéficos llamados Partidos por la Paz, cuyas ganancias se destinaron a una organización benéfica papal para la educación en países en desarrollo y para las víctimas del terremoto de 2016 en el centro de Italia. El Papa Francisco, un reconocido hincha de fútbol, es seguidor del equipo argentino San Lorenzo de Almagro. Los restos de Maradona serán velados a partir del jueves en la Casa Rosada, sede del gobierno de Argentina. El presidente Alberto Fernández decretó tres días de luto por el fallecimiento del futbolista.